Guerra, guerra femenina entre urbanos sí. se, des, se han desacatado un, un, un tú, tú me dices, dices y, yo y yo te, te digo. digo como reza un dicho entre y la, y la perversa y Jen Quesada, quienes encendieron las redes sociales diciéndose de todo sí y cosas personales, cosas que le, que le han criticado y le han dicho que son unas barriales y una chopa, porque quién no sabe que, que esa mujer es. Oye, yo me la curé toda. <risa> <No soy risa> toda, beba, toda, toda, le dice, le dice Yailín a la perversa de que la para no hay quien la da, y quien la pone. Ah. Y de que tú que tienes tanto cuarto y andas a pie. Oye, andan no. a pie. ¡Ay, Dios! Toda, que toda. ese era el cumpleaños ah. del Cherry. Sí. Eso, sí. Ahí habían varios artistas reunidos porque era, un cumple, era el cumpleaños del Cherry. Y ahí vemos la perversa que tiene una moda ahora de andar con... No, mira, con ay, Dios mío, ella, ella tiene que respetar ese pantalones así. <risa> no, igual, igual que los tigres antes, sí, ¿sabes? Ya, no. Que había un grupito de sí, tigres sí. que... No, no, no es no esto. Ahí está. Que, que me llene un party como yo lo lleno. La única que, que le da sonido a esa chica soy yo. Si no es conmigo, no suena. Hoy sonó porque la enfrenté. La, la frené, la frené para que vean que tengo valor. Yo no estoy viendo bien. Ahí, bueno, ahí están las la historias picantes que han rodado hoy en, en Instagram. Sí. Mucha cosa viral, Muchas cosas ¿eh? virales. a en la fiesta? ¿hmm? Sí, eso sí yo lo reconozco. Sí, sí. Porque Jairín, yeah. más pasé de una a otra. <ríe> Pero era la ya dura, Ailín, lo que les respondió. Bueno, Bueno. Se, se, se han dicho de todo esas mujeres. vamos eran a ver. porque ellos incluso hicieron una canción: Jairín y, y la perversa con toquicha. No, y que eso es todo es negocio. Esa gente. No hay que ver qué es lo que pasa con los manejadores, que ella que di que está a pie. Pues será verdad que la pibe estaba. está a le un meme, di que por adelante y por El conchero, el conchero. Ay, Dios mío, Ay, madre. ¿eh? Qué bobo. No, no, pero vamos a ver. Vamos a ver Ey, qué va a pasar. Yo quiero ver qué va también. a pasar. Y, y supuestamente, Yailin amaneció con otro hombre que no era DJ Sam. Ay, ¿eh? Ay ¿no? Dios mío. Sí, pero dejaron, ya subió a se ni... Dejan de seguir. Sí, se de no, ese seguir. era otro hombre. ¿Qué será otro? Pues yo juraba que era Santa. Yo también. Hasta, hasta, hasta que vi chisme esta mañana. Que pues no era yo, tengo que sab... yo juraba. No era que él, no era él. él. cambió, cambió. cambió de novio. Cambio más de novio que de... Bueno, pues de mucho de duro, duro entonces. Ya tú sabes. No, pero actitud de esa, esa, Bien chapeado tres. sea. Ya ustedes <risa> saben, ¿eh? Claro. Bueno. A chapear. Bueno, mira, es... mira, hay que ir Mírala, mírala, mira, mira,